Colombia ya está actuando con respecto a 5G. A principios de este año, la Agencia Nacional del Espectro abrió un proceso de consulta sobre los aspectos relacionados específicamente de espectro con respecto a 5G. Y hace pocas semanas, desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, lanzamos para comentarios un plan mucho más amplio sobre cómo llegar a 5G en Colombia. Este proyecto de política ya está re siendo alimentado de toda la cantidad de comentarios que recibimos de todos los colombianos y de personas por fuera de Colombia. Pronto lo estaremos lanzando en su versión definitiva y esperamos que Colombia esté asignando 3.5, bien sea a final del 2020 o principio del 2021, pero no más tarde que eso. Muchas gracias.